¿Cómo estás? Hola, bien. Acá vine a ver a Enzo, que bueno, fue un reencuentro con todos los chicos del hotel, así que wow. Sentiste, no sé si incómoda es la palabra, pero sí como que no fue tal vez una situación normal. ¿Cómo lo vivís? Hay algunos con los que he podido charlar sobre esto, o se han comunicado y me han expresado de que eh, nada, se han sentido como mal después de, de que conocieron la denuncia y todo, y otros con los que directamente ni ni me mandaron nada y ni se comunicaron entonces bueno Hay gente fue como, que wow que te, te sorprendió que haya gente que nos haya solidarizado al menos o che te apoyo sí sí sobre todo mujeres que decís tipo che o sea esperas otra o, otra cosa no ¿Delfina se comunicó? No, no, no. no, no. Recién la entrevisté, me dijo que ella no vio nada, que no, se la ponía también en una situación complicada, porque al no haber visto nada, no, no había mucho que ella pudiese decir. Eran cosas que tal vez pasaban más internas, pero yo sí manifestaba mis incomodidades. Delfi era una de las que me decía, uy, eh, oh, bueno, pero y entregale algo, y mira, pobre pibe, cómo lo tenés. Entonces digo, todos sabían las cosas que a mí a mí me resultaban incómodas, ¿entendés? ¿Cómo estás vos, atravesando este proceso judicial, las pericias, etcétera? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Porque tengo mis altibajos, si bien trato de mantenerme positiva y mantenerme enfocada en, eh, en seguir adelante, porque creo que quedarse agarrado o, o aferrado a, a una situación no, no es bueno para nadie, pero la remo. ¿Tenés miedo? Obvio. Miedo a, a este proceso porque imagínate yo vengo de, de una vida súper sana, eh, de, de fuera de, de los quilombos, de los problemas y la verdad es que es una situación que es difícil de pasar, eh, nunca me lo hubiese imaginado, entonces es eso. dudaste en algún momento en venir? Porque digo, eh, hasta último momento no se sabía si Juan Manuel iba a venir o no. Eh, no creo que Enzo lo hubiese invitado y... No, Enzo no lo invitó, pero le consultó el, el, ah. el grupito afín a él si podía venir y Enzo le dijo, bueno, hagan lo que quieran. Wow. La verdad es que no estaba enterada y si sabía que venía, no, mm. ni hubiese aparecido, obviamente. Mm. Tiene la perimetral, así que no... que eso, bueno, para mí fue un, un gran alivio y algo que, que, bueno, que en cierta forma me da, me da tranquilidad.